Gracias, senadora Villanueva. Gracias, presidente. Aprovecho para decir que sigue siendo una pena esto de utilizar la palabra sin haber escuchado antes a todos los portavoces de las formaciones. Creo que es algo que tenemos que conseguir reformarlo porque sería mucho más útil para, para el debate. Eh, agradecer eh, la exposición de, de todos los portavoces. ¿no? Yo creo que eh, estamos contentos y celebramos si hoy sale esta moción para adelante porque creo que lleva muchísimo trabajo detrás. Entiendo perfectamente los argumentos que han eh, compartido algunos portavoces aquí sobre la invasión de competencias, pero lo que no podemos dejar de hacer es eh, seguir avanzando en la resolución de un problema en el que estamos todas de acuerdo. Estamos de acuerdo en el análisis, estamos de acuerdo que tenemos un problema y estamos de acuerdo que tenemos que garantizar que la gente puede volver con políticas específicas. Sabemos que es un problema complejo, sabemos que intervienen diferentes ministerios porque no, de, no intervienen solo competencias autonómicas, Intervienen el Ministerio de Exteriores, interviene el Ministerio de Educación, interviene el Ministerio de Trabajo, interviene el Ministerio eh, de Vivienda y también competencias de las comunidades autónomas. Por esto mismo, nuestro Grupo Confederal, que defiende siempre las competencias autonómicas y, en especial, esta senadora, sin ningún tipo de duda, lo que estamos proponiendo es la creación de una comisión interministerial con coordinación con las comunidades autónomas para evitar, precisamente, que, que, bueno, que se den esta, es, estos problemas y asegurar que podemos avanzar en conjunto en la solución de los problemas que parece que estamos todos de acuerdo. Como decía, la propuesta creo que, que está bastante trabajada y que, y que bueno, que es bastante completa, que además de trabajar en, en la propuesta de esta propia comisión habla también de como decía asegurar los derechos de participación respecto al voto rogado, recuperar los niveles de I más de más hasta eh, a llegar a niveles semejantes de la Unión Europea impulsar medidas activas en vivienda, en educación, en política activa de empleo y, como decía yo, la verdad es que sería una pena que esto no saliese por consenso y, desde luego, desde aquí pediría reconsideración a los portavoces que han dicho eh, abstenerse, porque creo de verdad que, que sería muy bueno que participásemos todas activamente en esta comisión, asegurando la no invasión de competencias, pero asegurando también que somos capaces de poner encima de la mesa medidas que aseguren que todos los españoles que están fuera y quieran volver puedan hacerlo. Muchísimas gracias.